¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados. Vamos a hablar del PAN, porque hay mucho de qué hablar. El sábado fue una reunión entre liderazgos y vino, pues, obviamente, eh, eh, su dirigente nacional, eh, Marco Cortés, estuvo en Puebla y dejó ya los puntos sobre las IES. Entonces, bueno... Eh, eh, hay mucho de qué platicar en ese sentido y también de la, guarda, la, la Guardia Nacional. Eh, eh, ¿Qué va a ocurrir ahorita que ya el balón está en el Senado? Vamos a platicar hoy con Humberto Aguilar Coronado, que tiene... Aquí los hilos de acá, los hilos de acá, los hilos de acá. ¿Cómo estás Humberto? Muy bien mi querida Erika, quiero saludar, tengo que saludar a todo el auditorio de los conjurados. Como siempre, un placer venir a Oye, este... Pues ¿por dónde empezamos? Tarde empezar? lluviosa, con frío, pero hay que calentar el ambiente. No, ver. yo ya hasta tengo calor, te lo juro. No, no, no sé si <risa> los reflectores, o sea, un de calor. el tema. <risa> los temas. A ver, por, a ver, ¿por dónde empezamos? A ver, ¿por, por la Guardia Nacional? Venga. A ver... ¿Cómo pasó esto tan así, fast track, en, en la Cámara de Diputados? Y que ahorita, así, haciendo una síntesis, ya la propuesta está en el Senado y ahí, ay, ¿qué va a ocurrir? Bueno, te recuerdo que hace algunos meses el presidente de la República sostuvo que iba a mandar una iniciativa de reforma constitucional precisamente para acreditar lo que al final votaron vía ley secundaria. Pero me voy en, en orden. Ah, anuncia que va a presentar la reforma constitucional. La oposición le dice, hay moratoria constitucional, no hay manera de que pase tu propuesta. Votamos en contra de la ley, de la reforma constitucional en materia eléctrica. E inmediatamente él dice y anuncia que va a mandar un decreto eh, del presidente precisamente para darle el traslado de la... Secretaría de Seguridad Ciudadana hacia la Secretaría de la Defensa Nacional un decreto presidencial a todas luces inconstitucional, por primera vez creo que alguien le dijo y lo entendió que eso era una locura se da cuenta y entonces el secretario de Gobernación dice por instrucciones del presidente vamos a presentar al Congreso esta figura de iniciativa preferente esa facultad que tiene el presidente de presentar una iniciativa preferente en cada periodo ordinario de sesiones. Eh, con sorpresa, nosotros nos enteramos el jueves que no iba a presentar, bueno, más bien que presentó la, la iniciativa, pero no de carácter preferente, sino de trámite ordinario y normal para su proceso legislativo. Pero el primero de, de septiembre, el viernes pasado, el grupo de Morena hace suya la iniciativa del presidente, no le cambia una sola coma, la presentan en el pleno Nacho Mier como coordinador uh -huh. y solicita que se le dispensen los trámites para votarla, discutirla y votarla inmediatamente. Evidentemente la oposición se, la oposición se opuso, claro. porque es eh, restarle la debida importancia que debe tener un tema como estos, por ejemplo, para el Parlamento Abierto, es decir, uh -huh. que los expertos comenten sobre el asunto. Y otra, que nos permitan conocer en comisiones una iniciativa debe ser turnada a comisiones, discutida en comisiones, aprobada en comisiones y regresar al Pleno para que sea discutida en el Pleno, en lo general, en lo particular de su votación. Se obvian los trámites y nos vamos directamente a votación. Estábamos, empezó, estábamos citados a las 3 de la tarde, empezó la sesión a las 6 de la tarde Estábamos uh -huh. votando en lo general a la una de la mañana y en lo particular a las ocho y media de la mañana estábamos votando. A mí me tocó participar, yo fui el que cerró el debate eh, el, ya sábado en la mañana, creo que pasé Estamos a la viendo, tribuna, ¿no? ajá, Ay, a, es, Eran diez para las ocho de la mañana, imagínate. La no, madre. con razón ya te ves despeinado. No, no, ya, despeinado estabas cansado, cansadísimo. Sí, claro. Sí, pero, acá te ves fresco, pero, ahí mira pero con mucha más. energía estaba yo ahí Eso sí. un discurso fuerte en donde les dije, pues del huevo y la gallina porque estaban cometiendo un error, fíjate nada más reforman leyes secundarias y dicen y lo dijeron en tribuna. Bueno, después reformamos la Constitución para adecuarla a las leyes secundarias. No, no, no, no. Les dije, a ver, un principio básico del derecho es la supremacía de la ley. Y la ley máxima en este país es la Constitución. Después vienen las leyes, después vienen los reglamentos, después vienen los acuerdos administrativos. No se hace una ley secundaria para después adecuar la Constitución. Primero se reforma la Constitución y después se hacen las leyes secundarias para que sean acordes congruentes y den certeza y seguridad jurídica. Uh -huh. Humberto, ¿por qué la oposición se opone? Eh, eh, ahorita comentaste el, el, el protocolo, el uh -huh. procedimiento en la Cámara. ¿Pero eh, esto qué significa en términos prácticos? ¿Por qué eh, eh, hay tanto eh, eh, rechazo por parte de, pues, precisamente de la, de la oposición? Porque nosotros consideramos, y los juristas, eh, constitucionalistas, expertos en la materia, consideramos que se contrapone lo que dice la Constitución y lo que mandaron a reformar en la Ley Orgánica del Congreso de Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Constitución dice, la Guardia Civil tendrá un mando que necesariamente será civil. Eso dice la Constitución. Es decir, cero militar. Cero militar. Ajá. Y dice la iniciativa que ahora, es, ahora ya es eh, minuta en el Senado, dice el Presidente nombrará al titular de la Guardia Nacional, de la propuesta que le haga el secretario de la Defensa Nacional. ¿Tú crees que uh -huh. el secretario de la Defensa va a nombrar un civil? Uh -huh. Pero todavía van más allá, claro. y el argumento de ellos es, es que claro que la dirige un civil, porque el comandante supremo de las Fuerzas Armadas uh -huh. es el presidente de la República. Pues es una locura, Ajá. eso está en otro ver, artículo. Ok, esto es en cuanto a leyes, pero a ver... Eh, a nosotros como ciudadanos, eh, eh, Ahí te Porque va. Exacto. Ahí te va. La militarización de la policía. ¿Mm? Prácticamente, ¿no? Ah. Eso es lo que se está discutiendo realmente. Eso es. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no, no sería bueno para el país? Porque hoy por hoy un militar no te puede detener en la autopista si vas a 120, 130 kilómetros por hora. Con esto... Las policías pasan a ser militares y ahorita el mayor número de eh, integrantes de la Guardia Nacional son militares. Y entonces serán los militares los que te detengan, por ejemplo. Los militares podrían entonces agarrar a un tipo que se le robó el bolso a la señora que va pasando o detener a quien sea. Y las vocaciones... De ambos son diferentes. La vocación del policía es investigar, san, eh, perseguir y atrapar a los delincuentes. La vocación de los eh, militares. militares y la marina es defender la soberanía nacional. Sí. En su caso, asistir a un evento bélico en representación de nuestro país. Número dos, salvaguardar a la ciudadanía. Uh -huh. Sí, Número 3. Participar en las labores necesarias en caso de desastre natural. Temblor, tornado, inundación, etc. Pero el, el, el ejército no tiene vocación de investigación, ni mucho menos de persecución de delincuentes, por ejemplo, de cuello blanco. Y ahora sí lo podrán hacer, porque además se le dan facultades de investigación y de eh, inteligencia. Uh -huh. Eso supera lo que dice la Constitución. Uh -huh. Y entonces, evidentemente, esto significa okay. la militarización de sí. la Guardia Nacional y, por supuesto, del país. Uh -huh. Y nosotros les decíamos... Y lo que más coraje les dio es que les dimos una exhibida completa. Les sacamos todos los tweets, por eso esa frase de siempre hay un tweet, Ajá. Les sacamos sus tweets y les dijimos, a ver, Claudia Sheinbaum se oponía a esto. Barnett cierto, se oponía a esto. Eh, Martí Batres, Andrés Manuel, se, todos en contra de la militarización. ¿Por y qué? Ahora... ¿Por qué en contra de la militarización? Ah, porque su ¿Por discuso? qué no es buena? Eh, te pregunto a ti, Humberto. Por eso que te estoy diciendo. Mí, porque son dos vocaciones. Oye, a ver, pregunto. ¿Y no sería mejor un policía que tuviera todo eso, este, todas esas herramientas? ¿No sería más efectivo? El policía sí, porque el policía se capacita para ser policía. El militar se capacita para ser militar. Uh -huh. En dos vocaciones completamente distintas. Uh -huh. El policía sabe perseguir, sabe investigar, está... Armado para perseguir a los delincuentes. El militar no está preparado para perseguir al delincuente. Está preparado para enfrentar situaciones complejas de enfrentamiento. Y de utilización de la violencia y por eso Así tienen es. armas. Pues, Así ¿no? es. Entonces una de las cosas que decíamos es, ¿cómo alguien que tiene una vocación distinta va a realizar actividades que tiene otra vocación. Y entonces hay grandes quejas de violaciones de derechos humanos que se han cometido por sí. parte de los militares. Sí. El tema, por ejemplo, de los 43 de Ayotzinapa, sí. por ejemplo. ¿Sí? Y entonces dijo uno de los diputados de Morena, bueno, si estorban los tratados internacionales porque se van a violar derechos humanos, pues que se eliminen los tratados internacionales eso es una locura eso es una locura aquí en el país se tienen que respetar los derechos humanos y si un militar comete una eh, una arbitrariedad es juzgado en base a las leyes militares claro aquí la Guardia Nacional si fueran civiles serían juzgados con las leyes civiles pero si ahora Van a pasar todos a la Secretaría de la Defensa Nacional bajo Ajá. su administración y su operación. Si hay algún abuso de la Guardia Nacional, entonces van a tener que ser juzgados bajo la disciplina militar. Fíjate nada más lo grave del asunto. De acuerdo. Y bueno, lo cierto es que también ya hay muchos registros, como bien lo mencionabas, de la violación sí. a... Eh, eh, a los, a los derechos humanos que ya está cometiendo la Guardia Nacional. Así es. O sea, eh, no está haciendo una, una labor efectiva precisamente por esa falta de preparación. Mira. Entonces, los lanzas de ahora con armas, de, a, a todos. A todos, imagínate, nada más. Entonces, las policías, ¿tú crees que la policía municipal va a quererse meter, si tiene un, una tanqueta enfrente, porque ahora podrán justificar su presencia en las calles, son guardia nacional, no son ejército, y entonces aquí empieza la confusión. Y es que también eh, eh, como que te, te inspira a aquellas dictaduras que son, ¿no? La, la de Nicaragua, ¿no? Venezuela, Cuba, o sea, ya, ya hay una historia en donde así funciona la seguridad pública en estos lugares. Entonces o sea, tanto que están diciendo es que no queremos ser como Venezuela y, lo, y, y, y están sucediendo cosas que sí te están llevando a un escenario así, no, claro que hay gente que quiere que seamos como Venezuela Fernández Moroña sí. Jacob polemski son los más radicales que quieren que nuestro país transite hacia una venezolización y una juvenización oye Humberto, y, y a ver o sea, yo sé que no tienes una bola de cristal pero tú que estás jugando en esas ligas, ¿qué es lo más probable que pase en el Senado? O sea, Monreal ya se está poniendo espeso, ¿no? Eh, Alejandro Armenta con esta nueva encomienda al presidir el Senado, pues tiene esa línea también de Monreal. Entonces, aún así, ¿qué crees que pueda suceder? Yo creo que, mira... ¿Se puede hacer algo o ya va limpio. Mira, la Cámara, bueno, uh, Morena sus eh, aliados del Verde Ecologista y del PT, porque esto hay que decirlo, ¿eh? esto lo votaron los de Morena, los del Verde y los del PT, para que no se dejen engañar del Verde Ecologista que son una bola de mentirosos. Hubo algunos diputados y una diputada poblana que votó en contra de esta militarización, Irma eh, Piña, me parece que sea Piña, uh -huh. no, no tengo el gusto de conocerla. Pero bueno, votó en contra. En el Senado hay dos escenarios. Uno, que haya... Bueno, va a haber un gran debate, por Uf, supuesto. No brutal. sé cuántas horas se vayan a llevar. Nosotros nos llevamos eh, 14 horas de debate y votación. Ellos, quién sabe, si quizás sea menos, son ¿Sí? menos, menos participantes. Pero hay dos escenarios. Una, no pasa la el, el dictamen, la minuta que tiene ahora el Senado, no pasa. Uh -huh. Y entonces... Esta eh, eh, iniciativa se va a dormir el sueño de los justos. La otra, que es la más probable, es que aunque haya mucho debate, va a pasar en el Senado y entonces el presidente tendrá que promulgar, publicar en el Diario Oficial de la Federación y entonces nosotros pues trabajaremos estamos trabajando en la presentación de la acción de inconstitucionalidad, inconstitucionalidad para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación ah. la que resuelva. Pero, con lo que pasó hoy en la Corte, uh -huh. en donde hubo una gran presión del Presidente de la República para que se modificara el proyecto que se presentó en el tema de la prisión preventiva oficiosa, pues la verdad es que no nos auguran buenas cosas, este... Ay, no me digas eso, sí. no me digas eso, a ver, Fernanda Zambrano, Faustino Reyes, Pati Ramírez, eh, Pedro PRZ, Miguel Ángel Ceballos, nos está viendo, eh, Aranzazú, sí, siempre nos ve. ven, no, no sí. eh, Aranzazú Fuentes Limón, Oscar Camacho, Matilde Roldán, saludos Matilde, Oscar dice, saludos a Erika y al Tigre, Fabián Pastrana, Patti Ramírez, dice, mi hermosa licenciada Erika, dice, me encanta verla y es un gusto saludarlos a todos los, los miembros de su equipo y un saludo a Humberto Aguilar, es grato escucharlos y qué bueno ver que todos los militantes estuvieron de fiesta con Marco Cortés, allá vamos para allá, ya vamos para allá, dice, y ojalá hubiera invitado a todos, aunque no sean mili militantes, pero que apoyamos a los candidatos como a Mario Riestra, que es un gran ser humano y nos hubiera gustado saludarlo. Valentín Juárez Martínez, Teresita Pedrosa, Héctor Manuel Pérez Cuellar y Pati Ramírez continúa. Gracias, diputado, por la explicación tan directa para comprender mejor la situación en nuestro México. Muchas gracias. Sí, es que, ¿sabes que Luego hace falta que nos expliquen así. A ver, mm -hmm. ¿no? Así. La costa así y pum, pum, pum. Porque, por ejemplo, esta primera parte, que como le estabas es explicando, del protocolo que debe de seguir, Ahí hasta yo me perdí! Yo, ¿Cómo? ¿Y cómo le harán todos ustedes, eh? Pero <risa> para bien, eso tío. se alquilan. ¿no? O sea bien, que, tío. no, <risa> ni se, ay, San Pedro Cholula sin censura. ¡Ay, caramba! Dice, extendida la actitud republicana y la vocación democrática del tigre. No, no de hoy, sino de hace décadas. Un perfil extraordinario que merece ser valorado. Rubén Lecona, Héctor Manuel Pérez dice saludos y Jorge Zambrano también nos está viendo. Hola, Jorge, ¿cómo estás? A ver, ahora sí, vamos a esta parte. Esta parte, no, ya ya me dejaste la estocada. Yo tenía como ciertas esperanzas ahí. Pues no. Ay, no, la militarización no, no, no, bueno, a ver, bueno, a ver qué, qué, qué sucedió eh, en esta en esta reunión a puerta cerrada, porque hubo una rueda de prensa en donde estuvo la prensa, le preguntaron de todo. No, Marcos eh, Marco eh, Cortés, el líder nacional, estuvo acompañado de toda la dirigencia de ustedes, ¿no? De diputados locales, federales, ¿no? Líderes de, de eh, presentes eh, municipales de la región, en fin. Y bueno, parece que el invitado principal era Eduardo Rivera. Entonces, pues se sentaron ahí como que muy juntitos y mucho jajaja y jijijí. Y que. Y jujujú. Ju. Y jujujú ju, ju, también. No, pues hubo ahí como que de todo. Ahí, y, estoy, yo, mira, ahí estoy yo, yo sí. también. Oye, parece que estás bailando. No, Estabas esa, contento. Estoy estaba ¿okay? saludando. Ah, hablando. ya, ok. Pues, es, uh, Oye. Pero sí parezco que ajá. estoy haciendo el pasito ese de. ¿Cómo se, Algo se llama? Algo así de, como de. Del caballo dorado. ¡Ándale! ¡Ah, no, de... rompas <risa> más. Casi, casi. Oye, a ver. ¿Qué sucedió a, a puerta cerrada? Lo que vimos, no sabía que No sabía que no había estado la prensa, ¿eh? Yo pensé que estaban todos. No, no, eh, eh, dieron rueda de prensa, Ajá. por supuesto, ¿no? Y, y bueno, sí, que, estuve, pues, la porque... queremos ver, pues ahí está no, en Facebook, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y después, en esta, en esta reunión, en donde ya, ¿no? Ya hicieron match y a ver, donde... Hablaron más libremente. ¿Qué fue lo que pasó, Humberto? En el sentido de que lo que vimos fue... Que eh, Marco vino a decir, el PAN de Puebla está unido, ¿no? Felicitó a la jefa, así le, ya le puso, ¿no? La jefa Titi, ¿no? Y también le dijo, qué bueno que Genoveva ya está aquí y esto eh, se demuestra, es una demostración de unión y todos estamos juntos porque queremos ganar el 24 y vamos a ganar. Y bueno, ¿no? Los compañeros de la prensa le preguntan, obviamente, oiga, ¿no? ¿Y pues quién es su preferido? Parece ser que es Eduardo Rivera o qué pasó. Y ahí se descoció. Y ahí fue donde ya. Es... No, te voy a preguntar cómo estuvo. A ver, a ver, porque hubo repercusiones también del gobernador. El gobernador se pues, enojó que es un acto anticipado de campaña y que ya no va a. a a presentarse públicamente junto a Eduardo Rivera, a excepción de eventos oficiales como El Grito. Pero de ahí en fuera dice que ya no, y que, bueno, bueno, y también, bueno, le fue como en feria a la presidenta del PAN, ¿no? La criticó, y también, bueno, Marco a su vez criticó espantoso al gobierno de, de Barbosa, ¿no? Le dijo inútil, le dijo, bueno, bueno, ¿estuvo esto? No, estuvo terrible el sábado. No, no. Mira, la No, no, que... ahí ¿a poco no? No, no, no, a ver. No. Este... ¿Fue un acto anticipado de campaña? No, porque no fue un destape del al. A ver. No, ¿cómo no? no? No, no, no. ¿No? A ver, a ver, a ver. A ver, cuando empieza la rueda, va, de... bueno, a ver. El evento es convocar por la dirigencia estatal. Invita a alcaldes, alcaldesas, diputados locales, diputados federales, eh... La senadora, la senadora que estaba, a pesar de no ser del partido es, fue pues, invitada claro. y militantes de diferentes municipios del estado entonces eh, la intención es y esto yo he sido muy insistente en un lema que yo acuñé desde hace mucho tiempo que debemos de ir todos juntos y en la misma dirección entonces el, el lema de, que utilizó Augusta para este evento fue Juntos Podemos Todos, que es, digamos, lo mismo, pero en otras palabras uh -huh. de, lo que yo, uh -huh. de lo que yo he dicho. Entonces, el invitado de honor no fue Lalo, el invitado de honor fue Marco Cortés como presidente del partido. Eh, evidentemente, estábamos en el municipio y aquí hubo una, una, uh -huh. una este, no discusión, pero fue una sí. charla, que si era Puebla... Que si era San Andrés o que, que si era San Pedro. O, o, ajá. No, Cuatlancingo no. Ah, sí. Sí, porque también el, de, el presidente de Cuauhtelcingo también dijo, no, es que esto también sí. le pertenece. Cuauhtrancó San Igual Pedro. No, pero ahí metió su cuchara. Cuauhtrancingo, San Pedro, no, Cuautlasingo, San Andrés y, sí, sí. y Puebla. Ajá. Puebla. San Pedro No, no estos, los dijeron ahí también. Entonces eran cuatro. Eran cuatro. O sea, Cuauhtrancingo, San Andrés, San Pedro y Puebla. Ya. Y les dije, miren. Déjense de tonterías, los tres municipios son de mi distrito, o sea, recuerdense. O sea, exacto. exacto. Y en la rueda de prensa, eh, el presidente del partido utiliza una frase en donde dice, es que tenemos que corregir el rumbo de Puebla porque este gobierno sí. no está dando resultados, este gobierno no es cercano a la gente, este gobierno tal, tal, tal, lo que ustedes conocen y todo eso? Uh -huh. Y a Pregunta Expresa un reportero le dice, oiga, es que el lema de Lalo es con Ajá. rumbo y, este, eh, eh, unidos, ah. y con, no, unidos y con, con rumbo, ¿cómo es unidos y no, con este, rumbo? No, este, ¿cómo es? Ay, ¿cómo es el Se me fue a mí también, eh, no, pero es este, ay, hasta lo puso en la columna de hoy, Yo sí. también, bueno, pues lo veo en todos lados, Ajá. ¿no? Este. Pues sí, unirse con rumbo, ¿no? Algo así, ¿no? algo así. así vale. Ahorita y entonces, nos pasan el tipo. Marco utiliza la frase, corregir el rumbo y el reportero le dice, oiga, entonces es un destape. ¿verdad? Dice, no, a ver, venimos aquí porque todos estamos convencidos en el PAN uh -huh. que tenemos que cambiar este gobierno. Faltaba más, hombre, que quisiéramos otra cosa. Claro. Pues por eso de verdad, yo creo que el gobernador no se debe sentir de eso, porque la oposición está para señalar los errores que cometen los gobernantes él lo hizo cuando era oposición criticó fuertemente a los gobiernos priistas y luego, pues bueno cambia de, de estafeta se va a otra y ahora es gobernante no tiene, creo yo ¿por qué molestarse de que lo critiquen? lo que sí no se vale en la política es la ofensa y a nosotros nos parece que en la expresión de hoy por la mañana Puede hablar políticamente como Como él quiera Pero la expresión que utilizó para nuestra presidenta Creo que sí Raya en un exceso En la expresión Bueno, pero regresémonos al, al, ah, al tema ¿qué, qué, ¿Qué le dijo Este, Oscar? Tú, tú traías ahí sí, el, el Este, Miembro Ajá mmm, es, que, es que sí estuvo innegante. Del yunque. Integrante promiscua del yunque. eso fueron las palabras que el gobernador dijo y si están fuertes. Primero, fíjate que la prensa no lo manejó, ¿eh? Pues, no, no, no, no, o sea, no lo manejó. Creo que no dices? manejó ni el acto de, de, del sábado. Ajá. No, sí, ¿Eh? sí. Algunos sí, sí, algunos sí. Otros no, pero bueno, bueno, ya sabemos. Yo no, no me bien en televisión. No, pero bueno. <ríe> Y entonces, bueno, pase el, el evento y luego viene cómo estuvo diseñado el evento. La verdad es que eh, en el presidium pues íbamos a estar nada más el coordinador de los, de los alcaldes, el coordinador de los diputados locales, el coordinador de los diputados federales, la presidenta del partido, el secretario general del partido y el presidente municipal, digamos, este... Eh, anfitrión y pues era Lalo Rivera pues, ¿no? Uh -huh. así fue el orden en el que se habló, habló Marcos Castro luego habló Seplima, Lima luego habló Eduardo Alcántara luego hablé yo luego habló eh, Augusta y luego habló Lalo y luego habló Marco Cortés pues era el orden pues, ah, digo no pasa nada y yo en mi discurso que preparé en donde doy un mensaje de unidad, de inclusión ...empiezo diciendo... ...necesitamos corregir el rumbo de Puebla... ...y no me puse de acuerdo... ...ni con Marco Cortés... Uh -huh. ...y no me puse de acuerdo... ...ni con Lalo Rivera... Uh -huh. ...pero es un sentimiento que tenemos... ...los panistas, ¿por qué? Pues porque militamos en un partido de oposición... ...creemos que hay muchas cosas... ...que se pueden hacer mejor... ...y un partido político que no aspira al poder... ...pues no es partido político... Uh -huh. ...es una asociación de amigos... ...un grupo de amigos que simplemente se reúnen a tomar café y a mentar la madre a todo el mundo, a la oposición, al gobierno y a, a la sociedad en general. No, nosotros somos un partido político que quiere acceder al poder. Y yo lo he dicho por primera vez al poder en Puebla. Uh -huh. Tal cual, porque antes gobernó un estilo muy distinto a lo que el PAN, creo yo, debe presentarle a la sociedad como gobierno del PAN, como un gobierno humanista como un gobierno que respeta a los sindicatos, uh -huh. que respeta a los medios de comunicación, que respeta a los empresarios, que respeta a los partidos políticos, que respeta a las organizaciones de la sociedad, que respeta a la sociedad en general. Uh -huh. Y que, por supuesto, promueve la participación de los ciudadanos, promueve la transparencia, promueve la, el combate a la corrupción, promueve la relación y, sobre todo, lo dije yo en mi discurso, en Puebla lo que necesitamos son dos cosas, que los panistas se reconcilien y número dos, que los poblanos nos reconciliemos. Porque hoy vivimos en un clima de polarización total. O sea, ya la dirigente del, la dirigente del PAN no puede decir vamos por el gobierno y tal porque es descalificada por el gobernador. Los empresarios no pueden decir nada porque son descalificados por la autoridad. Los medios de comunicación no dicen nada Pues porque, pues no dicen nada O sea, no vemos. No, nosotros sí decimos sí. Tenemos que vivir en un clima de libertad uh -huh. De democracia Yo lo acuñado así Tan fácil, tenemos Que defender la democracia Para poder seguir Viviendo en libertad A mí desde chiquito Pues tuve problemas, porque yo decía las cosas Como son y ayer en una reunión que tuve Les dije, a ver Ustedes me conocen, yo no soy De los que andan en el café chismeando o echando el tierra al otro Yo si tengo algo que decirle a Alcántara Se lo digo a Alcántara, si tengo algo que decirle a Cortés A Marco Cortés, se lo digo a Marco Cortés Si tengo que decirle a gusta, Se lo digo a Augusta, si tengo que decirle algo a Lalo Se lo digo directo Sin escalas Y a mí me parece que el Partido de Acción Nacional Se había tardado Y yo desde, ¿Se habían tardado en qué? En decir, los que aspiran a la candidatura, hombre, se habían tardado. Ya, ya lo dijo Paco Fraile que él, que Puebla lo, lo necesita, ¿no? Ya lo dijo Javier Lozano, que él, que él quiere Genoveva. ser considerado. Ya lo dijo Genoveva. Bueno, Lalo no lo ha dicho. Hay expresiones de gritos, de porras en su favor. Pero él no dijo, oigan, yo voy. Bueno, si hay gente manifestando su apoyo al Lalo para la gubernatura, qué bueno, me parece que es la mejor carta ahorita que tenemos de presentación por el nivel de conocimiento que se tiene. Y evidentemente en su discurso Lalo dijo que se necesitaba... Trabajar mucho en la Sierra Nororiental, en la Mixteca, en Puebla Capital, en la zona conurbada. Pero además fue un discurso de no más de cuatro minutos. Un discurso muy compacto, muy, muy serio, que va acorde con el discurso de Augusta, con el discurso de Marco Cortés, con mi discurso, con el discurso de Lalo, y con el discurso, quizá el que lo destapó fue Seth Lima, el, el coordinador de los, de los alcaldes, ¿no? Uh -huh. Este, ...digamos porque ahí empezó... Eh, ...pues a la mención de su nombre... ...pues una, una serie de porras... ...que todos uh -huh. vimos ahí... ...y que era inocultable, hombre... ...pero yo soy de los que sostiene... ...que era necesario que la gente... ...se volteara a ver al lado... ...como una posibilidad real... ...de ser... ...ahora, de eso... ...a que ya sea el candidato del PAN... ...no, todavía faltan los tiempos... ...yo no sé... ...si la decisión va a ser designación... ...elección por método de encuesta... ...consulta popular... ...elección primaria... ...eso todavía no se puede definir... ...porque depende de muchas cosas... ...depende de si vamos a ir en alianza... ...depende de género... Es, es claro. ...depende de toda la suma de estos esfuerzos... ...y por supuesto... ...la primera condición... ...para poder contender para ganar... ...es ir en unidad en el Partido Acción Nacional... ...si cada quien camina y agarra su paso para no perderlo, yo te aseguro que Lalo va a ir por acá, el Tigre por allá, Anatere por allá, este... Lo que pasó un poco con pues, Cárdenas, pues claro, en su pues eso, candidatura, pues eso no lo podemos sí permitir, y por eso perdieron, ¿Y por ¿Y porque, eso se perdieron. Pero por poquito por pues, pues, se más si no? hubiéramos ido todos juntos, unidos y en la misma dirección, sí. pero veníamos de un proceso en donde todos estábamos lastimados, unos estábamos lastimados por el trato del Moreno vallismo hacia nosotros y otros estaban lastimados por la muerte este, trágica que todos re resentimos tanto de la gobernadora como del, del senador Moreno Valle. Claro. Entonces era un clima en el partido Nacional terrible claro. sí, sí, sí. en donde sí. no había interés, no había ganas. Entonces bueno sucede todo esto y estamos en el escenario en el que ahora en el claro. que ahora nos movemos. A ver. Aquí hay dos puntos que quisiera yo preguntarte. Uno es, eh, Marco Cortés también habló de las alianzas, obviamente, pues a nivel eh, nacional, diciendo, oye, pues nosotros vamos a ver cómo, cómo están las votaciones, porque el PRI está votando, ¿no? En comparsa con Morena y esto ya no nos gusta, y bueno, ¿no? Por ahí se fue. Pero también fue enfático al decir las alianzas regionales en los estados. ¿no? se van a cocinar de abajo para arriba es decir, pues será como ya decisión de cada estado es decir, como que les pasó un poquito la bolita al, al, al pan eh, sí. estatal y que tomen las decisiones eh, ¿tú, tú, ¿tú cómo verías, eh, eh, tú es, te gustaría seguir eh, eh, con esta iniciativa para que fueran juntos el PRI y el PRD? Como no, fue antes. no solo el PRI y el PRD, yo soy un, un aliancista por naturaleza, y yo creo que en el 24, el, el decir vamos todos juntos, unidos y en la misma dirección, no solamente incluye a los panistas. Incluye al PRI, uh -huh. al PRD, al Movimiento Ciudadano y a la sociedad civil. Uh -huh. Lo que se quiere entender por sociedad civil. Okay. Copa, Armex, las mujeres, los jóvenes, los revolucionarios, los, los sindicatos. Los colectivos. Todos los, co todos los uh -huh. colectivos. Así tenemos que okay. ir. Ahora, si tú me preguntas ahorita, esa es mi, mi, mi visión, porque creo que debemos de enfrentar un reto enorme y qué es la figura del Presidente de la República. Okay. Si Morena no tuviera al Presidente de la República, te aseguro que las condiciones serían completamente distintas. Okay. Pero también depende, por eso yo sostengo que en política siempre las decisiones se toman en el tiempo, de acuerdo al espacio, pero sobre todo mirando la coyuntura. Uh -huh. Si el PRI, por ejemplo, a nivel nacional, rompe la moratoria constitucional que se firmó entre el PRI, PAN y PRD, vamos a tener que pensar seriamente si vamos o no con el PRI. ¿eh? Si no hay alianza en el Estado de México y vamos solos y nuestro adversario va a ser el PRI, creo que va a determinar también lo que viene en el futuro para la alianza. Si aquí en Puebla hay condicionamientos por parte de la dirigencia del PRI de posiciones desde ahorita, me parece que así no caminan las cosas. Por eso yo creo que es importante que levanten la mano los que quieren ser. Yo, por ejemplo, cuando a mí me preguntan, oiga, ¿y usted qué? ¿Se va a aventar o no? Le dije, mire, para mí yo creo que es muy temprano, pero por supuesto que le aseguro que yo voy a estar en la boleta electoral del 2024. Pero soy de los principales promotores de la unidad en el partido, en donde yo creo que debe estar Genoveva, por eso me dio mucho gusto que estuviera Genoveva Huerta y me dio mucho gusto que estuviera Osvaldo Jiménez y me dio mucho gusto que estuviera Lalo Alcántara junto a mí platicando y me dio mucho gusto ver a muchos panistas de toda la vida, desde que yo tengo su razón. Verlos, el profe Tacho de allá de, de la Sierra Norte En fin, gente que se había alejado del partido Y que ahora está acercándose Gente que fue de la dirigencia anterior del partido Pero que ve en la, en la nueva dirigencia Encabezada por Augusta Esa posibilidad de sumarse en el esfuerzo Yo si fuera candidato a la gobernatura, Erika No quisiera ir solo yo quisiera, si soy, que vaya conmigo Lalo, y Anatere y Genoveva, y Osvaldo, y Eduardo Alcántara, y todos. Porque si yo voy a ir solo, olvídenlo. Así no se hacen las cosas claro. en los momentos de actualidad. Antes sí. se podía imponer, hoy no se puede imponer. De acuerdo. Eh, dice, eh, Jorge Rivera dice, excelente labor diputado. Aleli Espinosa, excelente trabajo, diputado. Ay, mira, hasta se copiaron ahí. Dice Tavera Carla. México necesita el nivel y calidad humana del Tigre. Nicolás Hernández, respetar los tiempos, pero sin duda. Lalo, la mejor propuesta con el vamos a recuperar el Estado. Necesitamos de tu apoyo, diputado. Te pone Nicolás. A ver, pues. Sí, que A mí no siempre, me tienes sí, no tiene que decir, Nicolás siempre. Pues yo soy el es primero más, que está en la trinchera Es pues. más, desde, desde que era Todavía no era eh, candidato Eduardo Rivera a la alcaldía Y tú lo apoyaste desde Completo. siempre Mira, siempre. muchos cuando Moreno Valle llegó Apelaron a su panismo Y no participaron y no salieron a votar Yo, que no estuve de acuerdo no en que fuera Moreno Valle el candidato, sino en las formas que utilizaba Rafael Moreno Valle. Sí. O sea, Porque yo soy un hombre que respeta la militancia, que abraza la militancia y que jamás ofendería a nadie. Por eso a mí las, los petulantes, los soberbios, la gente que ve para abajo a los otros, me molestan, Nicolás. Y sin embargo, hice trabajo por el PAN, voté por el PAN sabiendo que estaba votando... Por Rafael y por lo que venía en el futuro. No me arrepiento, ¿eh? No me arrepiento. ¿Tu destierro? Me... <risa> ¿Tu destierro? ¿Votaste por tu destierro? Bueno, estuve fuera de la política poblana 10 sí, años, Nicolás. Sí. Porque no me dejó participar ese grupo político que estaba gobernando tanto el gobierno del Estado como el partido político. Y sin embargo me mantuve firme en el PAN. Yo espero que tú y todos los demás pues tengan esta misma convicción de que si es Lalo. Vamos con Lalo, porque puede ser ahorita la mejor propuesta, pero si no es Lalo, que ¿No vas a ir tú? Es la pregunta, Ana, claro. ese es el tema. Yo también creo que hoy por hoy Lalo es la mejor, la mejor oferta que te, tiene el PAN. Estamos a dos años de la elección. Híjole, y en política, va a ser... seis años es muy poquito tiempo, y 60 segundos es mucho tiempo para tomar decisiones. Claro, que si el PAN está formando seguidores en lugar de estar formando militantes convencidos de la política, de la promoción del bien común, de la solidaridad, de todo, pues estamos metidos en un lío, ¿eh? Porque aquí claro. lo que se necesita es gente convencida de que vaya a convencer a otros. No nada más que diga, súmate porque ya es Lalo Rivera. No, claro. a ver, a mí no me necesitan convencer, hombre. Pues Lalo y yo llevamos una extraordinaria relación y lo hemos platicado todo el tiempo es este, sobre este asunto, ¿no? Claro. Y bueno, dice eh, Aleli Espinosa, dice, usted es lo que necesita Puebla para cambiar el rumbo. ¡Ajá! Es como de cambiar el rumbo, el eslogan de Puebla. Contigo de y con rumbo. Ajá, ya. contigo y con rumbo. Contigo con rumbo, sí. sí. Eso, mira, ya mira. Ven, o sea, Aleli, ya mira. Todos, ya, todos se allá se con, este, con el Google y todo y sí, yo. Sí, hombre, y acá mira. Pero... Este, ah, y Nicolás otra vez responde, dice... Dice, vamos solos, no necesitamos del PRI, te está diciendo. Bueno, ¿eh? pues es, es una opinión. Es una opinión. Es una opinión muy respetable. Sí. Digo, eh, mucho tiempo fuimos solos. Hasta antes del 2000, uh -huh. nunca hicimos una alianza. Cuando hicimos una alianza con el Partido Verde Ecologista de Jesús, uh -huh. este, ganamos la presidencia de la República. Y muchos decían que íbamos a perder. Bueno, pues ganamos, hay que apostarle a ganar. ¿Cómo? con la fórmula ganadora, y me refiero a la fórmula ganadora, con él o la candidata, que nos lleva al triunfo, claro. y con la coalición, o ir solos, pero que nos lleve al triunfo. O sea, de verdad, Nicolás, a mí no me gustaría que por ir solos, perdiéramos por 1.500 votos. Sí. Cha. eso no me lo perdonaría. Y, y pasó en el eh, en esta elección en el interior del estado. Sí, eh, sí, en sí, donde sí, no sí. fueron juntos, eh, PRI, PAN, y whatever, eh, hasta el PRD, este, sí, o sea, el, el voto se dividió y pues ganó Moreno. Así eh. es. Entonces, Digo, pues así hay es. Que aprender así, la política eso. es cambiante, la política es activa. Por eso yo amo a la política, porque nunca se dan los mismos escenarios. Uh -huh. Eh, y la verdad es que hay que construir en base a lo que tienes. Yo soy de los que piensa que la política es el arte de conjugar lo deseable con lo posible a partir de lo disponible. Pues, uh -huh. Digo. Me gustó esa frase. A ver, ¿cómo es? Conjugar lo deseable, lo que tú Ajá. deseas, Ajá. con lo posible, Ajá. pero a partir de lo disponible. Es decir, tu base es lo disponible. Claro. Y tú deseas esto, sí, pero solo puedes llegar a esto. Uh -huh. ¿Sí? Ah, Entonces conjugando todo esto, lo, este, lo, este, lo, este, lo voy a tomar para este triángulo, pero esta <risa> es, es, es, sí es está bien, es una lección padre. de vida pues, ¿Sí? porque sí. Eh, tú puedes decir, pues sí, me voy a casar con Jennifer López, ajá. ¿no? pero pues nada más tienes a Juanita López, bueno, pues te Ajá. casas con Juanita López, hombre. Ya, de lo disponible lo que hay. Pues lo que hay. Bueno, y, y mira. No, tampoco para tanto. Pero cuando dicen, Oye, ese tema mírate, ya. a nivel nacional, ¿qué es lo que nos dicen? Es que el PAN no tiene este un gallo fuerte a la presidencia. Ay, sí. Entonces dice uno, bueno, o sea, ahí está Santiago Crill, ahí está Mauricio Vila, ahí está Lili Telles ahí está Mauricio Curi, oye, no, pues es lo que hay, hombre, esto sí, es lo, lo disponible, uh -huh. quiere alguien más meterse, pues que se meta Claudio X. González, que se meta este, Gustavo de Hoyos, uh -huh. que se meta, no sé, eh, bueno, Beatriz Paredes ya dijo que sí, ¿no? Beatriz en fin, Paredes, eh. en fin. no, los pristas están así de, sí, Beatriz Paredes, pues bueno, ¿no? Okay. Ahora sí que es lo que es hay. Okay. Ahora, acá hay otra pregunta que eh, se queda un poquito en el limbo. Y a ver, me gustaría saber tu opinión. Eh, ¿Habían tenido una, una relación eh, eh, eh, destacable? Este casi imposible, pero la llevaban muy bien lo que es el alcalde Eduardo Rivera y el gobernador Luis Miguel Barbosa, por el antecedente pues, no, de Claudia Rivera ya sabemos todos la historia, cómo se agarraban del chongo y cómo terminó Claudia Rivera, y, en fin, esa es otra historia. Pero, eh, de alguna manera eh, eh, habían salido adelante pese a que eh, Eduardo es del PAN no y eh, Luis Miguel Barbosa es de Morena, pues, llevaban una excelente relación incluso se dijeron amigos, que eran amigos, más ¿no? o sea, allá de la política, sí, Eduardo Rivera es mi amigo, lo dijo el gobernador, y tiene como dos meses que lo dijo, no tiene tanto. Y se lleva muy bien, ¿no? La cosa iba muy bien. A partir de este destape que dices que no es destape, eh, eh, ya... Eh, Yo más bien creo que fue, este como dijo eh, Pascal del tren del río, ¿no? Morena tiene sus porcholatas. Ajá. ¿Eh? porque los destapan necesitan sí. que alguien los destape nosotros yo creo que debemos ser algo así como este taparroscas no Ajá. que uno solo Ajá. ya uno ya, ya. ¿Me explico? ah ya bien ok, pero acá el punto es de que este pues, tras esta situación el gobernador se disgustó no no no escatimó en demostrar su molestia de que era un acto anticipado de campaña yo no voy a volver a salir con él o sea fue muy muy, muy drástico pero a dónde salía con él hay eh, eh, a eventos, a eventos de bueno sí eventos públicos pero, pero de inauguramos la calle tal sí, y ahí estaban y o eventos sea eventos públicos eventos públicos de, de, de colaboración entre autoridades uh -huh. bueno Parecería que sí había. ¿Que no va a acompañar a Sergio Salomón? Uh -huh. Sí, claro. ¿Que no va a acompañar a Olivia Salomón? Oye, pero a, a, mí, a mí me daba la pues impresión. Se destaparon ellos Ajá. también, ¿eh? Sí, claro, ellos no se destaparon. Uy. Se autodestaparon. No, hasta el gobernador estaba impulsando al secretario de salud. Ves sí. que le dijo en sí. su mañanera: ¡Ay, ya aviéntate! No sé qué, ves que le uh -huh. dijo. Y el otro: No, no, no. O sea, es, es un hecho. Pero el punto aquí es de que, este pues ya le mandó a sus mensajeros el gobernador, aparte de lo que él le dijo, pues de que va a estar checando los recursos, que, se, que no haya una desviación de recursos públicos del ayuntamiento. Pero ¿no? pues eso lo tiene que hacer, pues sin decirlo, pues Así es... es. Pues esa es la función de la auditoría Sí, pero ya que te lo van a decir y que, pues, que, Digo, a mí ah, digo, pues no, me, no me parece Tan grave el asunto Pues eso es lo que tiene que hacer No el gobernador Ey, La auditoría superior no, del supuesto. Estado Bueno, eso es un hecho Pero a, toda esta conjunción es De que ya se tronó ahí Una relación que era muy buena ¿no? Entonces bueno, Yo la verdad es que pues, nunca estuve con ellos Yo no te puedo decir qué tan buena era esa relación. Mediáticamente bueno ellos es yo tampoco, entrar, pero, sí. pero pero lo decía sí. y, y lo presumían así de sí, mi amigo. Y, y bueno, yo creo que Digo, sí. Pues yo a mis cuates los invito al templo del tigre a echar un whisky. O yo sea, no sé si, yo sí. no soy el, la amiga del tigre. <risa> <risa> o sea, no tengo ese <risa> nivel. Es Siempre que, me lo está presumiendo. Y nunca me he invitado. O sea, ya me queda claro, ¿no? Que yo aquí, pero bueno, pues ya ni modo. Ya ni modo. Claro. Bueno, no, en, ellos no. O sea, se ve que sí tenían una, una, una relación. Pues de amistad, yo creo, no lo hacían público, pero sí comían juntos y sí iban con las esposas y bla, bla, bla. No sé hasta qué punto, no soy amiga de ninguno de los dos, entonces, pero lo hacían público. ¿Crees que esto vaya, pueda afectar a Eduardo Rivera y pueda afectar al ayuntamiento de Puebla? como ya sucedió en un pasado ¿no? En, o sea con Claudia Rivera pues sí, o sea el ayuntamiento vaya que sí este, pasó aceite con esta mala relación que siempre tuvo con el gobierno está claro, bueno sí si no hay una buena relación entre, pero esto era una relación mala personalmente entre Claudia Rivera y el gobernador eran de dos grupos distintos al interior Ajá. en este caso no tiene por qué haber una mala relación institucional uh -huh. o sea por qué pues porque, a ver, ¿entonces el gobernador, lo va, a el gobernador va a poner a al candidato o la candidata del PAN? Yo, yo, ¿Es yo, en, en serio? Ajá. Pues no, eso lo deciden los panistas. Y a ver, pues si en el pasado nos enfrentamos con alguien radical y totalitario, represor como Manuel Bartlett, uh -huh. y no necesitábamos pedirle permiso a nadie, ¿por qué ahora en la era de la democracia se tiene que pedir permiso, quien quiera que se aviente. De acuerdo. Y la relación debe ser institucional, hombre, son dos cosas completamente distintas, en su momento, cuando Lalo decida ser candidato, va a tener que pedir licencia a su encargo, pues si no, no va a poder, ahora si los domingos y sábados, que no son días laborales, sale al interior uh -huh. del Estado... Claro, pues, lo hará con sus recursos propios. ¿No? Claro. Sí, y, y así, así es, es la promesa. Y o sea, eso fue lo que... un acto anticipado de campaña se considera cuando en horas laborales tú... Eh, te pronuncias, cuando utilizas recursos claro. públicos para ese tipo de cosas, uh -huh. a ver al personal, ¿no? del mismo gobierno, sea, gobierno uh -huh. o ayuntamiento, o lo que sea que utilices los vehículos, por ejemplo o los, eh, parte de los inmuebles como parte de ahí de tu meeting, o lo que sea, ¿no? Exactamente, entonces, entonces digo, no me cabe la menor duda que van a denunciar al Lalo, no el gobernador Morena, la dirigencia de Morena, va a denunciar al lado sí. por actos anticipados de campaña. Uh -huh. Bueno, pues la autoridad, esa autoridad que quiere destruir Morena, que es el INE, va a tener que determinar si lo que pasó el sábado fue un acto anticipado de campaña o no. Pero eso lo tiene que determinar la autoridad. Como nosotros denunciamos, por ejemplo, al evento de Nacho Mier, que también fue en sábado. No, eso sí estuvo un cañón, no, eso sí fue. ¿De pues, pues, dónde salen los recursos para todo eso, hombre? Yo, acá, no, yo no creo que salgan de la bolsa de Nacho, así honestamente. A, bueno, acá está muy claro que el que pagó el evento fue el partido. Y no fue un evento para destapar a Lalo. Fue un evento para mostrar unidad, para que todos estuviéramos ahí, los liderazgos consolidados. Solo faltó, de los que yo recuerdo... Mónica Rodríguez de la Vecchia, Rafael Micalco, y para el, a lo mejor algunos alcaldes del interior del Estado, pero estuvo Paola Angón, estuvo Edmundo Tlategui, sí, estuvo Filomeno Sarmiento, estuvo Lalo Rivera, estuvo Seth Lima. O sea, yo creo que en el PAN debemos dar la batalla para el 24, si queremos enseñar a los poblanos una forma diferente de gobernar. Me parece que se están dando cuenta que en Puebla, capital, sí hay una forma diferente de gobernar. De acuerdo, dice, ay caramba, dice Gilberto Vázquez, ¿puede ser alguien más qué tal si define equipo, equipo de género, mujer, bueno, la, la equidad, perdón, mm. ¿no? ¿Qué tal si define la equidad de género, o sea, que sea mujer? Bueno, pues ahí está, ya levantó Ajá. la mano Genoveva, puede levantar la mano... Ana Tere Aranda, puede levantar la mano sí. Augusta Uah, realmente, sí, sí hay este, digamos, mujeres muy capaces en el partido que pueden contender, sin ninguna duda dice, saludos, amiga Erika y Humberto Aguilar, Coronado dice, eh, Eduardo tiene eh, números requerimos candidatos que quiera, que pueda y que deba, pero así le pone, número uno que quiera, dos, que pueda tres, que deba ese, eso es lo que yo digo. ¿eh? Así. ¿Ah, Siempre. A ver. Pues ya, mira, o sea, varios vamos, te vamos copiando. Tú imagínate, tus... tú imagínate, ¿sí? Ajá. Que todo el mundo vaya y le toque la puerta a Lalo. Pues, Oye, Lalo, lánzate, ¿no? Lánzate. Y si él no quiere, uh -huh. primero hay que querer. Les, eh. Después hay que ver esos números que lo ubican en la posibilidad. Uh -huh. Lo deseable con lo posible, Exacto. con base en lo disponible. Y allá lo noté para que no se me olvide. Uh -huh. Dice, los que somos institucionales siempre estaremos en las buenas y en las malas. Sin duda, alguna. dice. Yo ¿no? por eso lo dije, después del terrible accidente que a todos nos dolió, del 24 de diciembre del 18, los que no eran del pan se fueron del pan. Uh -huh. Y los que no eran poblanos se fueron de Puebla. y Ustedes, vean cuántos. Si sí. quieren les doy nombres. Sí. Bueno, hay aunque hay algunos que ya regresaron, ¿no? Que quieren ser gobernadores. También. Dice, que, dice, También estuvo, pues. Sí, también. Quede que dice, quede quien quede, como candidatos, todos hay que sumarnos. Sin y, duda. ponen corazones así, azules. Sí. Okay. Bueno, ayer yo lo dije en mi discurso. Debemos enfrentar lo que viene con fe, con esperanza. Pero también con amor, o sea, y el amor significa reconciliación. El amor no es nada más eh, entre pareja. Claro. El no, amor se manifiesta claro. entre amigos, entre compañeros claro. de lucha, trabajo, esfuerzo. Y lo que hace falta en Puebla, insisto, es que nos reconciliemos. Y la principal reconciliación que estamos buscando los panistas es con los panistas. Yo no quiero que se actualice ese dicho de el principal enemigo de un panista es un panista. Porque Pues si en el PAN cabemos todos, hombre, si ganamos la gubernatura, el reto va a ser enorme. ¿Cuántos panistas tienen la capacidad para ser secretarios de Estado? Uh -huh. Por ejemplo, ahí está el reto. Claro. ¿No? Ok. Pues muchísimas gracias. Mi querido Humberto Aguilar Coronado, o sea, ya llegamos, llegamos a la hora, ¿eh? O sea, de verdad, muchas gracias a todos los que nos, nos siguieron. Toda la hora, gracias por sus comentarios, los leí todos. Síganos en nuestras redes sociales, échese un clavado a los conjurados. Pasa una excelente noche y muchas gracias. Mi Humberto. Humberto. Nos vemos pronto. Bye. Hola, soy Ramón Soriano, secretario de vinculación con la sociedad civil del PRI Puebla Capital. Nosotros. Nos sumamos a la campaña Más Hombres, Menos machos porque creemos que con estas acciones fomentaremos una cultura de respeto en esta sociedad. ¡Más, Más hombres! hombres.